Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a hablar de embudos de venta. Embudos de venta que van a ser gratis, pero no para todos. Ya sabéis que este tipo de cosas que yo pongo gratis, la mayor parte de las veces son gratis para mi lista privada. Pero no te vayas, no te vayas porque esto te va a gustar bastante. Vamos a ver una suite para marketing de afiliados, con la cual vas a eliminar ese problema de, ay, yo no tengo una landing page, ay, yo no sé cómo crear mi página de bonus, ay, yo no sé qué. No, se acabaron los pretextos. Con esta suite vas a poder generar tus embudos de venta y no solamente eso, sino otra serie de páginas que te van a ayudar en tu negocio como marketer para poder generar mayores ingresos. Y además, esta suite tiene determinadas características especiales que quiero que conozcas porque ya verás que es súper ganadora pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal Vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas ahora mismo a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, para que no te pierdas ninguna de mis estrategias que estoy poniendo bastantes y para que estés al día en todo lo que sucede con el marketing de afiliados de CPA y en general cómo ganar dinero desde la comodidad de tu casa. Y sin más dilación vamos a presentarte esta suite que te he mencionado ahora mismo. Se trata de FX Funnels. Quiero que sepas que hay montonazazazo de herramientas que sirven para crear embudos de venta. Pero montonazazazo, no tienes idea de cuántas puede haber. Desde las de High Ticket, como es Cartra, como es Convertri, como es ClickFunnels, hasta pasándolas de uso mediano, como son Binderal, Kibio, Systemayo... F FX Funnel, por ejemplo, que son suites completas hasta las de más bajo nivel y las que tú mismo tienes, que son para construir páginas y que tú las puedes ir uniendo unas tras otras, incluido WordPress que también se puede trabajar con él para hacer embudos de venta. Con más trabajo, pero se puede. Pues mira, FX Funnels es una herramienta de gama media, no es de gama alta, pero te va a funcionar para muchas cosas. Esta es su página de presentación. Vamos a ver lo que hace la herramienta. No te la presento toda porque ya sabes que son super hype. Es decir, te ponen cosas que son ciertas todas, pero las visten demasiado con demasiados adornos. Entonces me lo voy a saltar. vale Me voy a ir a lo que realmente nos interesa. Que es las características que vamos a tener con esta herramienta. Vamos a ver qué nos dicen. Una plataforma que te permite crear rápidamente sales pages. Squiz Pages, Sales Funnel, Membership Sites, etcétera. Y además una plataforma que te permite ganar dinero con cada Funnel. Ahora te diré por qué dice que te permite ganar dinero en cada Funnel. FX Funnel, esta es la demostración, que te la, te la enseñaré yo más adelante, la demostración. Luego viene que es muy sencillo, te logueas. Tiene una opción que se llama Autopredict Your Profit. Te la enseñaré más adelante y es un Funnel Simulator. Simplemente te va a decir si tú tienes un producto de X precio y gastas X dinero en publicidad, cuánto vas a generar en ingresos. También puedes elegir el Don't For You Funnel Templates que tiene. Tenemos un editor drag and drop, ya sabes que son los de toda la vida y ya está. Y en minutos puedes tener un embudo de ventas absolutamente funcional. Estos son sus modelos, son los modelitos que tienen. ¿Lo ves? Puedes crear cualquier cosa. Aquí viene un modelo súper rápido. Hacer la interfaz. Crear un nuevo funnel, en fin. Cualquier tipo de página. Te ponen un montón de demo. Déjame mostrarte cuán fácil es usar nuestro editor. Es muy fácil, la verdad. ¿eh? Ahora te lo mostraré y es muy muy sencillito. Te ponen que puedes crear membresías en minutos, lo cual también es absolutamente cierto. Y más cosas. ¿Vale? Más cositas. Aquí viene ya una demo completa de lo que es la interfaz. Pero la veremos ahora y te la voy a enseñar en español. O sea, yo misma. Aquí está otro demo de cómo usar el FX Simulator. Que también te lo enseñaré. Y vamos a lo que nos interesa. ¿Cuánto me va a costar esta monada? Vamos a ver. Me va a costar la versión estándar y la versión pro comercial. Ya sabes que cada una tiene cosas diferentes. Esta, por ejemplo, hasta 100 páginas y funnels por mes. Esta es por mes, 25 templates, 100 sitios de membresías, el Profit Predictor es completamente el acceso, hosting limitado para tus funnels, integración con PayPal y Stripe, que eso es súper importante, y con autoresponders de, de terceros. vale Y la versión comercial, aparte de todo esto, tiene prioridad para el soporte, un bonus que es acceso al FX Fundance Marketplace. Ojo con esto, te lo voy a mostrar también porque es súper interesante. Un bonus también limitado que son los derechos comerciales para crear campañas a tus clientes. Acceso a un grupo de mastermind privado de Facebook, pero que está en inglés. No le vas a sacar mucho provecho si no sabes inglés. Y un entrenamiento de 90 minutos, que es lo mismo, está en inglés. Si sabes medianamente inglés te va a funcionar y si no, pues no. 37 dólares la versión normal, personal y 47 la versión comercial. Está genial. Pero tiene limitaciones. Las limitaciones son estas. 100 páginas y embudos al mes. No vas a poder pasar de ahí. Solo 25 templates. Solo 10 sitios de membresías. Entonces eso a mí, por ejemplo, no me sirve. Aparte no le puedes poner tu subdominio. No puedes poner determinadas cosas con esta tampoco, porque son las versiones iniciales y ya aquí te vas a gastar 47 dólares o 37. Tienen varios otros. Este es el otro 1. Ves que ya, ya compaste la primera parte y aquí el otro 1 te trae las funcionalidades que le hacen falta: custom domains. Ya tú puedes poner dominios personalizados. Ojo, correr test AB que la versión inicial no tiene. 100 plantillas más, que está muy bien. Te ponen 200 High Converting filling the gap Copy Templates. Ese es para embudos de ventas que ya están hechos. Tú simplemente le pones tus datos y se acabó. ¿Está en inglés? Tampoco te van a decir demasiado si no sabes inglés. Y luego, también puedes desbloquear su Traffic Hijacker, pero también está en inglés. Y esta versióncita, la versión de Deluxe, nos cuesta 47 dólares más. Si quieres tener una herramienta robusta forzosamente tienes que comprar esta más esta, es decir tienes que tener las dos versiones para que funcione bien con robustez hay más otros, te los voy a mostrar por aquí vamos a ver si encuentro los otros. esta es la página de presentación aquí está, el deluxe que te acabo de mostrar y luego viene la versión de agencia pero esa es por si tú quieres tener cuentas de agencia cuesta 97 dólares después viene la versión white label que te cuesta según las, las licencias que quieras tener para el White Label o 297 hasta 697. Luego viene este otro otro que no te sirve para nada porque si no tienes sendio, pues no te va a funcionar. Y luego el Template Club, que son pagos mensuales por tener más templates en tu sitio. Te voy a mostrar la herramienta por dentro. Es esta. Yo, desde luego, tengo la versión de reseller de agencia, la más alta, porque si no, no podría hacer cuentas. Y mi lista privada va a tener las versiones básica, esta, la cuarenta de la comercial, y la deluxe, esta también. Porque mi lista privada se lo merece. Son gente que toma acción. Entonces, a ellos les voy a hacer cuenta en FX Funnels esta. Y esta, la siguiente no, el otro siguiente ya no, porque es la versión de agencia y esta que yo tengo y de esas no puedo hacerles cuenta. Pero esas dos sí que las van a tener. Y si no estás en mi lista privada, hombre, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas y por un pequeño fee de 27 dólares de entrada y luego 9 dólares al mes, solo 9 dólares, tú vas a poder tener acceso gratuito a este tipo de herramientas. Y si no te interesa la membresía, te voy a dejar también aquí abajo el enlace para que tengas acceso a FX Funnels con mi precio. Con mi precio que no tiene nada que ver con este precio ni con este precio. Yo doy siempre herramientas muy accesibles para la gente que quiere tomar acción y que a veces le cuesta un poquito soltar estos dineros porque los va a usar para otras cosas. Bueno, vamos a ver la herramienta por dentro. Es esta. ¿Ves? Voy a quitar esto para que no nos estorbe. Viene el Marketplace, el simulador, los productos, la membresía, las órdenes, las integraciones. Esto ya no está funcionando, él va a ir al vídeo, así que este ni lo mires. El Account Settings. Trainings. Vienen todos los Trainings en inglés. Pero no te preocupes porque es simplemente seguir lo que están haciendo en pantalla y verlo tú mismo en tu embudo. Pues bueno, esto lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Ves? Aquí me dice que tengo la versión de agencia. Así que no hay ningún problema. Si tú tienes solamente la versión comercial, hay cosas que no vas a ver. ¿Cómo creas un embudo? Súper fácil. ¿Ves? Están mil funnels y es tan sencillo como crear un nuevo funnel o importar un funnel del Marketplace. Y esa es una de las características más interesantes. Tú no tienes que crear un funnel desde el principio. Puedes importarlo del Marketplace. Vamos a ir al Marketplace, que es este. Y aquí tú tienes montonazo de embudos hechos ya para usarse, listos para usarse. Por ejemplo, la categoría vamos a poner Better Sleep y tú tienes aquí tres embudos listos para arrancar. Puedes poner un tipo en especial, ventas, product launch, emails, opt-in, webinars. Pero como aquí solo hay tres, bueno, pues no hay ningún problema. Le vamos a dar clic a este, por ejemplo, ¿ves? Y aquí te dice que es gratis. Para mí es gratis porque yo tengo la versión más alta. Si estás en mi lista privada, te voy a, ver, a dar la versión más alta que pueda darte. Entonces es probable que tengas montonazo de embudos ya hechos para ti. Viene el live preview. Vamos a dar clic en live preview. Aquí está, mira, how to finally get a good night's rest. Es simplemente para que la gente ponga aquí sus datos y luego en get started te va a mandar a donde tú quieras. En este caso, me va a mandar otra vez a mi membresía porque es una página para que tú, puedas utilizarla posteriormente. Si yo le doy a usar, me va a llevar directamente al editor de embudos. Puedo hacerlo desde aquí o bien puedo ir a mis funnels y decirle que me importe este embudo y se acabó. ¿Veis? Si le doy a usar template, me dice por favor espera, está cargando rápidamente, ya está. Y aquí me dice, fíjate cómo es la interfaz, los pasos, los leads y los settings. Maneja esta página Haz un split test. Ojo, esto tú no lo vas a tener si tienes la versión C, la versión inicial, el Front End, solamente del de, de deluxe para arriba. Insisto, yo lo tengo porque tengo la versión más alta y mi lista privada va a tener estas opciones también. Bueno, aquí está el Members Optin, está la página de confirmación, está el Members Login, si quieres poner una membresía, puedes hacerlo y el área de miembros. Luego están los leads y aquí te va a decir cuántas visitas tienes, cuántos clics, cuántos obtienes y cuántas visitas por paso. Y luego vienen los detalles. Ahora mismo no hay nada porque te estoy mostrando, ves, esto no hay nada, pero es así como funciona. Y luego en los settings, fíjate que viene aquí tu propio subdominio. Y tú le vas a poder poner subdominio si tienes la versión alta. Si no tienes la versión alta, esto te va a dar en automático. Y no vas a poder hacer nada más, ¿vale? Esto de los swifts hechos para ti, también es para la versión... Eh, también es para el loto 1. Y lo mismo esto. Si tienes la versión fe, no vas a tenerlo. Tienes la integración con el autorresonedor, la integración con tu pasarela de pago, un dominio propio, analíticas, puedes crear countdowns, o publicar en el Marketplace. ¿Qué significa publicar en el Marketplace? Que tú... Puedes hacer un embudo súper bonito, súper convertidor y ponerlo a la venta en este Marketplace como yo te he mostrado antes. Hay gente que pone a la venta sus embudos en el Marketplace y se gana dinero. También puedes hacerlo, aquí le pones el precio a tu embudo, qué currency si vas a poner, en qué lo vas a cobrar, en dólares, en euros, en dólares canadienses, pesos chilenos, lo que quieras. Y vas a tener también ingresos con los embudos que tú estés diseñando. Está muy bien. El dominio personalizado, en fin. Todo perfecto. Me vuelvo a los steps. Vamos a darle a Members Optin. Y vamos a ver Manage this page. Click a Manage this page. Y aquí lo tienes. ¿Ves? Está para desktop o para móvil. Le damos clic a Mobile, por ejemplo. Y ves que es perfectamente responsive. Sin problemas. Le damos al desktop nuevamente. Y aquí tú vas a poder hacer diferentes cosas. Empezar desde cero. Ver el previo. O aprobar lo que estás haciendo. Si yo le doy a Go Back y en esta parte vas a tener el código fuente, si, tú, si a ti te interesa el código fuente, lo puedes tener. Ya lo tenemos aquí y cuando quieras modificarlo, tú simplemente vas a dar a Templates ¿sí? y te van a aparecer una serie de cosas: contenido, bloque de imágenes, algún botón de descarga, videos, mailing, eh, un slider, un countdown, equipo, testimoniales, portfolio, benefic beneficios o bloques de texto. Muy sencillo. Luego puedes poner pasos. O un botón de navegación. En este caso no vamos a hacer casi nada. ¿Ves? En cuanto tú te colocas. Esto se pone en un tono rojo. Voy a quitar esto. Y tú ya lo puedes modificar. Aquí te aparecen las propiedades de los elementos. El color. La fuente por defecto. En fin. Es como cualquier otro editor. Sin problemas. H1, 2, 3, 4. Esto es para quitar el formato y por ejemplo aquí vamos a poner como como tener por fin una noche de absoluto descanso aquí también puedes modificar el texto en fin en esta parte tienes que poner nombre y, y tu email y ya está le das a que el start out tienes que integrar tus Autorespondedores para que esto funcione, está claro. Pero lo puedes hacer desde otra parte. Y como ves es muy sencillo. Me voy a ir de aquí sin guardar cambios, salir, sin más. La página de confirmación, puedes editar este paso también. Le pones el nombre, ya está. Members login, bla, bla. Y además puedes crear un paso nuevo. Le das clic a crear un nuevo step y te pide qué quieres. Una página squeeze, una página de ventas, de lanzamiento, un opt-in, una página de gracias, un order form, una un área de membresías, un login o un webinar, que también puedes hacerlo. ¿Vale? Como ves, está muy completa. No, no es complicado gestionarla. Y tiene muchísimas cosas. Ya te he comentado lo del Marketplace, que tú puedes ahí vender tus plantillas. Voy a ver si hay alguna de pago. Aunque no lo creo porque. Como tengo la versión alta, mira esta que bonita es, es para hacer sorteo, gratis, Live Preview. Mientras se carga quiero que veas esto, el nombre del vendedor, su página web, su página de Facebook, su página de Twitter y su descripción online marketing de Perneo. Es, él tiene a la venta esta plantilla, pero como nosotros tenemos esta versión, pues no nos la va a vender. Missing this a mistake, bla bla bla, let's move together. Y aquí está ya su paginita esa, que él la vende. Tampoco tiene que ser tan súper bonita, pero es, la ha hecho y la está vendiendo. Y tú puedes hacer lo mismo. Vamos a darle un vistazo rápido al simulador. Y en el simulador lo que tú vas a hacer es ver tus ganancias supuestas. Y quiero que esté muy claro, supuestas en un tipo de producto. Por ejemplo, si vas a poner eh, a colectar emails. Vamos a dar esta, por ejemplo. Aunque tienes un montón Simulación de Funnel con Scratch, de webinarios, de ventas, de productos. Pero vamos a poner esta. Le vamos a poner test 27 para coleccionar, para colectar emails. Siguiente. Es Simplemente para que veas cómo funciona. Y aquí vas a empezar a trabajar con esto. Tráfico. ¿Qué tráfico vas a poner? Vamos a poner ad traffic. Le vamos a poner que sea eh, Facebook. Facebook. ¿Cuánto me va a costar? Pues me va a costar 100 dólares. ¿Cuántos visitantes al mes voy a tener? Voy a tener 2.000. ¿Y cuánto me va a costar el CPC aproximado? Pues le voy a poner que va a costar 0,50, por ejemplo. Y lo guardo. Y una vez que está guardado, le voy a decir qué más puedo poner. Gastos. Voy a poner los gastos. El nombre del gasto. Vamos a poner asistente. Y el asistente me va a cobrar 50 por ponerme todo en orden. Ya está. Voy a poner otro gasto. Y ese gasto va a ser, por ejemplo, el, el budget. Otros gastos. Otros 50. Save. Ya está. Luego vienen los opt-ins. ¿Qué va a pasar en el opt-in? ¿Cuántas conversiones? pues Vamos a poner que aquí el, la, la conversión sea de un 5%. Ya está. La conversión es de 5%. En la página de confirmación vamos a poner que sea un 20% de conversión. Y en el checkout vamos a suponer que me abandonan el carrito eh, el 90%. voy a hacer. Y voy a tener un 10% de conversión en los subito Ya está. Puedo crear un producto, pero no lo voy a crear ahora porque si no el video va a ser muy largo. Y en la página de gracias la conversión es el 100%. Porque si han llegado ahí es porque están al 100%. Y ya lo tenemos aquí. Vamos a ver el resultado. Aquí está. Dice que no voy a tener nada de revenue. Que el costo va a ser algo que no me aplica porque no hay... Esto es del producto, así que no me va a aplicar. Sin embargo, sí me va a decir que voy a tener un tráfico de 2.000 al año 24.000. 100 leads al mes, 1.200 leads al año, un rato de conversión del 5%. Las ganancias por clic no vienen porque no le he puesto ningún producto. Pero bueno, ya sabes para lo que es. Aquí puedo poner todo para saber si me conviene o no un precio o un producto. ¿vale? Luego vienen las membresías. Tú puedes poner cursos. Muy sencillo, tú le das aquí, ¿cómo crear un curso de una membresía? Le das clic y te dirá paso a paso cómo puedes crearla. Los miembros que tú tienes, pues ahí está, su email puedes agregar nuevos miembros sin que paguen, por ejemplo. Las órdenes son para productos físicos, ¿eh? hay orders, o para las ventas de tu marketplace. Vienen las integraciones, me estoy yendo súper rápido, porque es una, pla una plataforma súper completa, entonces son muchas cosas para verlas, en un solo video, simplemente te las estoy presentando rápidamente. Tú puedes poner las analíticas con Facebook, con Google Analytics y además de estas analíticas, puedes integrar tus autorrespondedores Sendio y Weber, Red Response, Market, Market Hero, SendLate, Antique Campaign, MailChimp o generar tu lista sin, sin poner una aplicación con un HTML. Además, también puedes tener webinarios, puedes poner webinars. Puedes integrar PayPal, Stripe, un copdown y el domain mapping. Estos dos, insisto, son solamente si la versión es la versión superior. Si es la versión básica, no se tiene. Como ves, es una herramienta súper completa. Ves aquí ya me aparece el embudo, vez de los o marketing CPA, que es el que estuve probando. Si le doy a New Funnel, sin, sin irme al marketplace, pues es lo mismo. Ves Product Launch, sales, sales. Vamos a dar clic a Sales, por ejemplo. Vamos a poner... Marketing CPA, le voy a poner así sin más, siguiente. Y aquí me pone los pasos, el opt-in, crear el opt-in, la, la página de ventas, crear esta página, y la página de gracias. Todo muy rápido, muy sencillo. Si le doy a Set Page, me pone todas las plantillas de opt-ins, y yo puedo escoger la que quiera. Le doy opt-in, y ya está. Por ejemplo... Esta misma selecta, se lo seleccionamos y ya está. Ya todo lo demás, ya sabes de qué va. La sales page, lo mismo. Set page, eh, sales. ¿Y qué páginas de venta? Distintas. Eliges la que a ti te guste. Ves, pues hay bastantes páginas de venta. Por ejemplo, esta. Estoy haciendo el aleatorio. Y luego la página de gracias, lo mismo. Set page. Y vamos a ver la página de gracias. Y le voy a poner esta, sin más. Y de esta manera puedo ya crear mi embudo y luego ya empezar a trabajar con cada una de las páginas tal como lo has visto antes, con el editor, que es muy, muy sencillito. back ahí está, para que le hagamos volver a la chica, le damos aquí y ya puedo empezar a trabajar con todo esto. ¿Vale? Le doy un countdown, me va a poner ¿sí? qué tipo de countdown quiero poner, ¿ves? Muy sencillito. Si le doy clic a este, por ejemplo. Simplemente arrastrar. Pongo aquí. Y ya tengo mi co-down. <risa> muy, muy sencillito. Lo puedo diseñar. ¿ves? Ya lo tenemos. El, black, el color de fondo. Vamos a poner que sea este, por ejemplo. No, no hay diferencia. Este. Ahí está. Guardo los cambios. Se lo pone. Al cambio oscuro Bueno, ya aquí tú jugarías con lo que es eh, tu plantilla. De eso se trata FX Funnel. Mi lista privada sabe dónde ir a buscar su acceso. Tienen esta versión más, más esta otra versión de otros 47, que es la versión Deluxe. La versión Deluxe y la versión comercial. Saben dónde ir a buscarla. Y si no estás en mi lista privada, ya sabes lo que tiene. Aquí abajo te voy a dejar el enlace directamente para que te suscribas a la lista privada o bien para que pilles tu FX Funnel a un precio absolutamente imbatible. Lo vamos a dejar hasta aquí Marketers, me despido de ti, soy Betty Romerito, espero que este video te haya servido, que esta herramienta le veas todo el potencial que tiene porque lo tiene. Si estás en mi lista privada, completamente gratis, no tienes que pagar nada, si no estás, suscríbete, dale clic al botón de me gusta si te ha gustado este video, déjame tus comentarios aquí abajo, con cualquier consulta que, que tú tengas. Y recuerda Marketer, que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer primero juntos. ¡Vamos!